Que me entraron las ganas y dije, ¿sabes qué? Chingueso, man. ¿qué puede pasar? あ! <音楽> Irme de casa, mi mamá me enseñó lo básico. Tienes que aprender a lavar tu ropa, tienes que aprender a hacerte comer, a hacerte responsable. va. Mi papá de igual forma me enseñó a ser solidario, me enseñó a cómo mantener un carro, a hacerle sus, sus respectivas revisiones, el cambio de aceite, cambio de bujías, filtro del aire. Y pues con eso poquito que aprendí viviendo ahí con mis papás, tomé la decisión de emprender un viaje, un viaje sin retorno. Cuando me vine para acá, dejé a mis amigos con los que más me juntaba, Héctor, Adrián, Pablo, Óscar, Óscar el de Subway, Adilene, mis papás, mis tíos, mis primos, quise experimentar esa, esa sensación de, de cuando te independizas ¿no? de tu casa, pero nunca pensé que iba a ser a, a otro país, yo pensaba que cuando me iba a independizar sería ahí en la misma ciudad, pero no. Pero bueno, dejémonos de cosas tristes. Ahorita voy a ir a trabajar. Este, actualmente tengo un trabajo. Es de Botarga. Ahí en México le decimos Botarga. Vestirnos de personajes. Por ejemplo, ahorita me tocó... Eh, esta, ¿Cómo es? Una... Nomo? No. Voy a dos eventos. En los dos es nomás de ir a tomarme fotos con los niños. Ahorita en el primero voy a llegar por una pizza. Porque me ordenaron que llegara por una pizza. Y vaya que llegara con la pizza para los niños. Y tomarnos fotos. Algo así rapidito. No solamente hago eso. A veces me disfrazo de que digamos de Stitch. A veces de Mickey Mouse. A veces de Spider-Man. A mí me gusta. Me gusta mucho trabajar. Ay si no ¿Bashimanda? Bueno son las 5 de la tarde Y ya está todo bien oscuro mato? Pizza a un cangrejo Es la mejor Para ti, para mí. Mentalidad de que lo va a lograr, como No sé cómo. Ahí tengo varios proyectos en mente, los cuales me van a acompañar a ponerlos en práctica. Si se da, qué chingón. Si no, ni modo, intentar, intentar, intentar, intentarlo hasta que se logre.